Partido Colorado. La semana pasada vimos como eh, luego del triunfo de Peñarol como campeón uruguayo una serie de vándalos destruyó buena parte de los comercios del 18 de julio eh, rompieron la sede de la Suprema Corte de Justicia ingresaron al edificio rompieron algunas computadoras y prendieron fuego un kiosco de, de diarios y revistas dejando a, a un trabajador eh, bueno sin su principal herramienta de trabajo. Por suerte luego la sociedad organizada se pudo este, sobreponer a eso y, y darle a la señora que allí se desempeña la oportunidad de tener un nuevo kiosco. Pero me quiero detener en, en este hecho que, que realmente el, el hecho de, la, de esta violencia realmente nos tiene que preocupar a todos. Primera cosa, que no hubo un operativo de seguridad por parte del Ministerio del Interior no es la primera vez que cuando un equipo sale campeón y se festeja por el 8 de julio, se dan desmanes y se dan estos hechos de, de violencia. O cuando hay determinadas manifestaciones que también se dan en la principal avenida y han eh, provocado destrozos, desmanes, roturas de vidrieras, etc. Por lo tanto, en primer lugar, hubo una imprevisión y una negligencia de parte del comando de la Jefatura de Policía de Montevideo, de parte del Ministerio del Interior, para evitar que esto pasara de la manera que pasó. Y en segundo lugar está allí lo que tiene que ver con el deporte, que esto no tiene absolutamente nada que ver, porque que esos vándalos tengan una camiseta no quiere decir que sean hinchas. Y en este caso habían este, festejado o estaban festejando el triunfo de Peñarol, pero la misma noche ingresaron a un restaurante eh, gente dos delincuentes con este, armas en mano al grito de Nacional Nacional balearon a dos personas y también robaron ni esos son hinchas de Nacional ni estos otros hinchas de Peñarol realmente el que es hincha va al estadio, va a disfrutar se enoja cuando el equipo pierde y se alegra cuando el equipo gana pero no provoca desmanes, estos lo que son son vándalos, son delincuentes que hay que atacarlos como eh, lo que son delincuentes para lo que tiene que ver con los hinchas cuando hay desmanes adentro del estadio, bueno, nosotros estamos abogando para que se apruebe nuestro proyecto de ley de registro de hinchas del deporte. Los invito a que lo lean en vamos10520.com.uy y nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones, sus dudas, sus inquietudes, que mucho agradeceremos.